En un vídeo anterior vimos que acceder a los elementos mediante corchetes era en realidad azúcar sintáctico y que se usaban los métodos ítem e ítem set para acceder a ellos. Bueno, pues cuando accedemos mediante listas a los elementos de un array, también estamos usando azúcar sintáctico. Vamos a ver, tenemos aquí un vector con 10 elementos y vamos a extraer los que están en las posiciones 3, 5 y 9. Para ello sabemos que tenemos que escribir en una lista las posiciones. Hay que restarle 1, 2, 4 y 8. Y de esta forma nos ha extraído los elementos que están en la posición 3, en la posición 5 y en la posición 9. Bueno, pues esto mismo se puede hacer con take. Aquí lo tenemos. Y vamos a escribir dentro exactamente lo mismo. Lo copiamos y lo pegamos y vemos que el resultado es exactamente igual. Por ejemplo, si quisiésemos mostrar el primer y el último elemento, sabemos que en esta forma tenemos que escribir el 0, vamos a volver a escribirlo. A en corchetes tenemos que escribir la primera posición y la última. Y nos da el primero y el último. Bueno, pues en take se hace exactamente igual. El primero y, el último. y ahora vamos a ver cómo se pueden cambiar los valores del array utilizando un nuevo método. Nosotros somos capaces de cambiar el primero y el último utilizando este método por 100 y por menos 100, o por menos 100, como dice el enunciado, y por 100. Lo hacemos, visualizamos el array y efectivamente se ha cambiado. Pero esto es nuevamente usando azúcar sintáctico. Borramos esto, volvemos a cargar otra vez el array y ya lo tenemos nuevamente escrito así. Y ahora vamos a utilizar el método put. Para ello tenemos que escribir a put y aquí vamos a escribir en una lista los elementos que queremos cambiar. Queremos cambiar el primero y queremos cambiar el último. Y aquí tendremos que escribir una lista o en general un iterable con dos elementos por los que lo vamos a cambiar. El menos 100 y el 100 no devuelve nada, pero si vemos el array se ha modificado exactamente de la misma forma que habíamos hecho anteriormente con los corchetes.